Hola gente, este es un mensaje para todos los grupos del Taller de Corte y Corrección. Bueno, el gobierno estuvo dilapidando en misoprostol y ahora no sabe qué carajo hacer con este tema. Era evidente que a Ginés lo pusieron simplemente para propiciar el tema del asesinato legal de inocentes. ¿eh? Llámese vulgarmente aborto. ¿Mm? Nosotros en el Taller de Corte y Corrección vamos a acatar la cuarentena, ojo, de salir todavía... No sabemos nada. Hoy es domingo a la tarde, se están por reunir, van a ver qué hacen con nuestro futuro, con nuestro destino. Medidas. No entrar en paranoia. Nosotros desde el taller vamos a extremar las medidas de higiene. Piensen que los grupos son reducidos, no tenemos un cine, un teatro. Podemos trabajar tranquilos. La persona, o si decretan la cuarentena, el que no quiera no pueda venir, por una cosa o por otra, trabajamos por Skype. Sepa lo que ya hicimos una prueba piloto y salió maravillosamente bien. Es como estar todos juntos en el mismo lugar. Así que a no desesperar y a seguir escribiendo contentos. Les mando un abrazo muy grande, feliz domingo y feliz vida. Hasta pronto.